Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, y hoy tenemos algo que la verdad no le hice mucha publicidad Nunca creo que desde que tengo el código lo habré mencionado así muy esporádicamente alguna que otra vez Pero realmente no lo no lo he dicho Y es interesante y es importante y está bueno, la verdad que está bueno Me, me vino a la cabeza porque un muchacho hoy justo en el grupo de Facebook de... World Latinoamérica Oficial, nombró el tema diciendo eh, si no había algún código de invitación por ahí Y yo dije, claro, pero si los códigos que tenemos, eh, los CC, ya sea el mío o el de cualquier otro, por supuesto eh, Les puede servir a cualquiera de ustedes y les da un montón de beneficios, chicos A ver, vamos a arrancar por el principio Primero, esto es mi... la pantalla que ven es... Básicamente lo que es mi servidor de Discord, que somos un montón, gracias a Dios Fíjense la cantidad de... bueno, oh, no quiero bajar, pero mira lo que es, es impresionante Y sigo bajando y sigo y sigo y sigo y sigo Y estos son todos ustedes que están aquí... Mira, es que es interminable, la verdad que es una masa Somos casi 500 personas Tenemos un cuarto de servidor de SA metido acá en el Discord Así que nada, quiero agradecerles primero eso Segundo, le voy a estar dejando el link del de Discord, de mi servidor de Discord, abajo en la descripción, chicos. Y ahora si sí, nos metemos con el tema del código. Bien, acá como pueden ver, el código es Nando capo what, exactamente así como está. Lo tienen que poner... Eh, ¿A dónde? A ver, acá se los voy a agrandar un poquito más para que lo puedan llegar a ver. No sé si lo pueden visualizar bien ahí. Espero que sí, que se vea bien. Eh... Digamos, básicamente esto es la, la pantalla de inicio cuando, cuando te creas una cuenta O sea, no, no hay mucho más Te vas a crear una cuenta en Wargaming, en World of Tanks te, En un momento te dice Tienes un código de invitación Donde ahí yo le edité la, la flechita Para que vayas ahí Y le pongas exactamente esto que les puse Recién ahí, chicos eh, Lo que sería Nando Capo Watt Bien. Entonces ponen ese código exactamente ahí Y después continúan con el proceso De... Eh, de registrado ahí en, en la página del de, de Wargaming. ¿Y qué me brinda ese código? Porque me dirás, claro, ¿para qué sirve? O sea, lo pongo ganando y ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, tiene de bueno que te da un tanque Churchill de el Churchill 3. Que está muy bueno, la verdad que el tanque está, está bueno. Eh, tendría que hacerle una, una pequeña reseña. ¿Hay algún video aquí que otro? Eh, con respecto a este tanque. Y, y seguramente voy a estar dejándoles también el link en la, en la descripción de ese video Porque estoy seguro que he hecho algún video Y igualmente les vamos vamos a hacer una pequeña reseña para que sepan de qué, de qué va el tanque, digamos Vamos Bueno chicos, acá estamos eh, Entré directamente a lo que es eh, el, La tancopedia ¿no? de acá de, de Watt y acá para que ustedes vean lo que es este Churchill 3, es un vehículo premium de tier 5. Les va a venir muy bien. Digamos, obviamente si tenés una cuenta creada y ya sos un, un Hiper Mega Pro. Obviamente que tal vez, digamos, eh, no, no, no te va a servir si, si inicias con otra cuenta nueva. Pero tal vez tenés un conocido, tenés un amigo que quiere sumarse al bot. Y esto es un incentivo y está bueno también. Está muy bueno. Eh, arranca ya directamente con un tier 5. Un tanque. Eh, Británico enviado a la Unión Soviética Bajo el préstamo y arriendo Perdón se si escucha escuchan ruido porque estamos de reformas en casa Se escucha medio un quilombo bárbaro eh, Bajo el préstamo y arriendo La URSS recibió un total de 301 vehículos Con algunos perdidos en el mar durante el transporte a Murmansk eh, Bueno, entonces... Eh, acá está el precio Es un tanque pesado de la Unión Soviética De Rusia, nivel 5 como les dije Y tiene una particularidad Que es que recarga en nada Chicos, es un vehículo que tiene un alto DPM, recuerden que es un Tier 5 Está muy bien para hacer un Tier 5 Digamos eh, Si no mal, recuerdo, está, no mal recuerdo Está recargando en unos 1.9 Más o menos 1.95, o sea no llegas a 2 segundos en disparar tenés 75 de daños, o sea, es una ametralladora básicamente. Penetras 110 con AP, a veces vas a tener que tirar un poco más de oro del que quisieras, pero con 110 está bien, 180 tiene de penetración con lo que es eh, la munición premium, bien. Es un tanque que está bien, yo creo que está, está muy bien. Um, tiene matchmaking limitado también, eh, eso también es muy... Valio decirlo, es muy importante Porque realmente es lo que lo hace Un tanque especial digamos. Me parece que está bueno para Salir casi siempre en tier 5 Está re bien eh, La dispersión es, es una de las Tiene dos cuestiones malas, muy malas Una es la dispersión Que es que tenés que acercarte al rival para pegarle Porque si no es que no le vas a dar a nada Y lo segundo que tiene es que es muy Muy lento, velocidad máxima de 28 Y una potencia específica de 9.42 Chicos eh, a nivel velocidad es muy muy lento, pero también lo que tiene de lento lo tiene de blindado, lo tiene de, de, de, de buen tanque también. Te acercas a un enemigo y es pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y en ese pum, pum, pum, pum, pum es cuando le vas rompiendo el motor, cuando le vas rompiendo la munición, cuando le vas rompiendo el cañón, cuando le vas destruyendo las orugas. Bueno, entonces es que es un daño permanente. ¿Entendés? Eh, así que bueno, eso chicos, quería mostrarle básicamente de qué va este tanque para que tengan una, una idea, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de, del código. Bueno, acá estamos entonces, el tema del de codiguillo, como estamos diciendo. Entonces, nos da un tanque Churchill 3, como vimos recién, nos da 6 reservas de 25% de créditos durante 2 horas, nos da 6 reservas de 50% de experiencia. Eh, por dos horas y nos da mil de oro chicos Todo eso simplemente por el hecho de que de poner este código Nada más de Nando Capo Watt ¿Quién puede usar este código? Todos aquellos jugadores nuevos que recién comienzan a jugar en World of Tanks eh, Digamos básicamente tenés que crearte una cuenta Bien, porque en los comentarios van a decir Eh Nando pero no funciona No, no, si tenés una cuenta con ya que has jugado al Watt no te va a funcionar. Si te vas a crear una cuenta nueva o invitas a algún eh, amigo, algún conocido, algún compañero o quien quieras o quien tengas ganas de que se sume al WOT, simplemente le pasas el código este NANDO Capo WOT, todo en mayúscula, lo colocas como dijimos ahí, eh, acá en esta flechita que dice, ves que dice, tiene un código, tienes un código de invitación, si está disponible ingrese el código de invitación. Eh, le metes el mío y ya tenés absolutamente todo esto para empezar a full el Watt. Eh, segunda cuestión que quería decirles también en, el, en la descripción voy a estar dejándoles lo que es el link al grupo de WhatsApp que tenemos, deben quedar unos eh, 18 lugares más o menos, 17 lugares por ahí andaremos, eh, así que ya quedan poquitos lugares de los 250 que hay, creo 240 y pico que hay de lugar, ya que había de lugar quedan 17, así que eh, es un grupo muy tranquilo en el cual solamente informo los, los directos que hago Cuando hago directos con cuenta Sheriff para que ustedes puedan ganar oro Y se sumen a los directos eh, ya sea en Youtube porque a veces lo hago en Youtube o a veces lo hago en Twitch Entonces ahí si tienen tiempo libre se meten y ganan oro como anoche que estuvimos haciendo directo en Twitch Y varios de los chicos se han llevado eh, algún que otro, algunas que otras monedas de oro Después, otra de las cuestiones también que quería decirles, chicos, es, voy a estar, eh, más que nada estoy reclutando en mi clan, en la Nando Army, que me, que me creé hace muy poquito, hace unos veintipico de días. No llegamos al mes todavía, pero estamos necesitando gente, y gente que se sume para, para hacer crecer el clan, para que me ayude, para que me dé una mano, con lo que tiene que ver, más que nada, con el hecho de lo que es comandar batallas, bien, si tenés algún amigo o vos mismo tenés ganas de sumarte, es un clan eh, nuevo en el cual somos todos antitóxicos, no quiero nadie que barde no quiero nadie que, que, que se vaya a, eh, a atacar a otros, ni escribir mensajes, ni enterarme yo porque eh, básicamente lo, lo castigo porque no, no, no me gusta, yo no soy así y no me gusta que sean así y no me representa, entonces, eh, nada, eso. Si tenés ganas de sumarte, sabés cómo batallas, tenés experiencia, sumate, ayúdame, mandame un privado, mandame un WhatsApp, sumate de las maneras que quieras. Acá tenés mi Discord, tenés todas las maneras para contactarme que vos quieras y te vas a poder sumar y yo te voy a estar muy, muy, muy agradecido, chicos. Eh, después también, obviamente acá, como ven a la derecha, tenemos los chicos de la, de la ARMY ahí conectados, que tienen una sala exclusiva para ellos acá en el server. Y, eh, y bueno... Eso, estaría muy, muy encantado y muy agradecido porque la verdad se es que me está haciendo muy cuesta arriba el hecho de... También estoy reclutando, estoy armando las escaramuzas, estoy hablando con los chicos. Tengo el canal, tengo que hacer los directos, hago los videos como este. Entonces como que necesito ayuda, necesito ayuda ya. Eh, así que bueno, eso. Tenía un oficial de combate pero decidió mm, alejarse. Entonces, bueno, quedé eh, un poco medio relegado eh, ahí a... A lo que es tener que hacer todo yo solo Bueno amigos ¿Qué más? La última cuestión que sí quería decirles también Que esto es molto importante eh, Comenzó lo que es el Lo que es el Programa Iba a decir el evento de reclutamiento Pero es un programa de reclutamiento Bueno, la cuestión es que comenzó Lo que es el programa El programa de reclutamiento Chicos, aquí se los pongo para que lo puedan visualizar, perfecto, aquí estamos esperen que yo me corro ahora porque estoy tapando todo la magia de la televisión, ponedle de youtuber Bueno. qué es esto chicos, esto es, tiene que ver con lo mismo, por eso también hago lo del código recluten a sus amigos y ganen fantásticos tanques premium ¿quieren conseguir un vehículo premium de gran rendimiento y otras recompensas fantásticas comandantes? No se pierdan la oportunidad de reclutar a sus amigos durante la siguiente temporada del programa de reclutamiento. Esto lo pueden ver eh, directamente en lo que es en la página War of Tanks. Eh, Clickeas en las noticias y vas a ver que acá tenés exactamente todo lo que son los datos del programa de reclutamiento. Yo te voy a dar una idea general para que sepas que comienza el 26 de mayo y durará 4 meses. Podrán ganar eh, dos gloriosos vehículos de recompensa premium nuevos, chicos. O sea, tenés el AT-15A y el CDA. Yo el AT-15A... Mucho no lo jugué. Tiene matchmaking limitado desde Tier 7 Sé que es, eh, está bueno. Es muy duro. Y, eh, pero también tiene muy poca movilidad. Pero lo bueno es que tenés matchmaking limitado. Y después tenés el CDA que es una real bestia, chicos. Este CDA es una animalada. Eh, me encanta, me encanta. Es un mini Tortoise. Básicamente el AT15 para que tengan una idea. Eh, típico El típico cazatanques inglés. Y después tenemos acá mi hermoso CDA que tengo un video hecho en el canal Busquen en YouTube, directamente ponen CDA Nando Capo y les va a tirar No empiecen a buscar video por video Siempre que quieran una reseña de un tanque o algo que sepan que haya hecho un video Pones el tanque y al lado Nando Capo en YouTube y ya te aparece O pones Nando Capo en YouTube y ya te tira al toque eh, los resultados Porque somos muy, muy, muy famosos Somos más famosos que Luis Miguel, chicos No, mentira, mentira Bueno, dale, eh, vamos a ver sobre el programa de reclutamiento 2.0 Cualquier jugador que haya librado mil batallas aleatorias o más en World, en World of Tanks puede convertirse en comandante e invitar reclutas. Un comandante puede reclutarlos si cumplen una de las siguientes condiciones. Son nuevos en World of Tanks o han jugado 200 batallas o menos. No han jugado en los últimos 60 días. Con lo cual, tenés algún amigo que no ha jugado en dos meses o eh, que es nuevo en el juego, bueno, tiene 200 batallas, lo podés reclutar. También vale la pena mencionar que el comandante también puede hacer lo siguiente. Adoptar a un novato que haya jugado menos de 200 batallas. Lo que dijimos recién. Invitar a veteranos en World of Tanks que han dejado de jugar eh, al juego por un tiempo. Es una forma que tiene eh, Wargaming de traer gente al juego, ¿no? Por supuesto. Y qué mejor incentivo que darte dos tanques premium para poder hacer esto. Entonces está bueno. Yo la verdad que no lo hago no porque no quiera, sino porque realmente es que no tengo tiempo chicos, estoy a mmm, creo que mil me quedo poco, a diez mil ya tengo acá, mmm, recién estaba hablando con los chicos del grupo de Whatsapp, que también les voy a estar dejando abajo en la descripción el grupo de Whatsapp y que tengo que hablar con ellos, porque tengo algunas cosillas para hacer entonces como que brrr, estoy muy hasta acá no de, no de podrido, sino de que estoy entretenido y todo pero estoy muy atareado, muy atareado, demasiado para mi gusto Aprovechen sus espacios vacíos. No se olviden de que aún tienen tiempo de sacar provecho de los espacios para reclutas que no hayan usado antes del 23 de mayo. Al comienzo de la cuarta temporada les daremos dos espacios nuevos y todos los espacios para reclutas que no hayan usado de la temporada anterior se deducirán. Si antes del 23 de mayo ya usaron los dos espacios, el 26 de mayo se le asignarán dos espacios nuevos automáticamente. Se mantendrá el progreso de sus contratos existentes y conexiones de reclutamiento actuales. ¿Cómo haces para, para iniciar esto? Bueno, acá tenés todos los datos. Cliqueás acá en programa de reclutamiento, que yo ya lo tenía, no sé por qué lo volví a abrir, eh, pero bueno, no importa. La cuestión es la siguiente. Te vas a, justamente aquí, esto quería mostrarles, te vas a la, al what al juego en sí, inicias el juego y en el garaje, abajo, a la izquierda, verás perfectamente que tenés tus amigos, tus contactos, digamos, tenés dos manitos eh, enlazadas. Y al lado tenés el chat general. Bueno, esas dos manitos enlazadas, cliqueas ahí exactamente y te va a llevar a una segunda pantalla en la cual te va a dar un link. Vos ese link se lo compartís a la persona que querés reclutar y automáticamente esa persona después tiene que registrarse. Y eh, ya después de eso te irá diciendo los pasos para, para continuar con eso. Básicamente eso chicos, no, no hay mucho más. Eh, acá tienen todo lo, lo que son los reglamentos y demás. Te puedes ganar bonos, emblemas, inscripciones, patrones de camuflaje, eh, medallas, insignias, estilos, eh, recompensa de la fase 1. 300 bonos. Fase 2, 450. 750. Un vehículo a nivel 6 o 7 que el jugador elija de una lista. Está buenísimo. La verdad que, ya te digo, si yo lo pudiera hacer, me encantaría. Estaría genial hacerlo pero estoy hasta las narices chicos, no puedo más. Bueno amigos, básicamente eso quería decirles, quería transmitirles eso. Recuerden todo lo que hablamos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, como siempre saben, me lo dejan en los comentarios y estaré respondiendo todo a la brevedad en la medida de lo posible chicos. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Recuerden que cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores, Vamos a estar sorteando cositas porque Wargaming nos va a dar regalitos para que podamos sortear algunas que otras cosillas. Y eh, además yo también voy a estar poniendo, por supuesto, de, la que, de las cosas que ustedes donan. Gracias también a todos los chicos que han donado. Acá arriba los tenemos a Puma, eh, Forge, a Rovko, a Chapo, a Cuche, a Nacho, Cuche, Nacho, El jean Lucas. Eh, y bueno, todos los que han donado, chicos. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Nada más que palabras de agradecimiento para todos ustedes. Como les dije, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Suscríbanse porque hay un 20% de gente que me, que me sigue, que me ve video tras video y no está suscripta. Así que suscríbanse al canal, chicos. Suscríbanse que es muy importante y dejen esa manito arriba que a mí me ayuda un montonazo. Los quiero mucho, cuídense, buena vida y nos vemos en la próxima. Chau, chau.